No, no, no, no, no, no, nada, que, no, sabemos, no, no, no, sabemos nada de eso. No sabemos nada de eso. ¿No la van a defender? No, sabemos nada. ¿Por qué no trajeron aquí? ¿Quién no ¿Quién no se ¿Qué es lo que